Imagino que, que bueno, se puede hacer una especie de, de, de transposición de lo que se lee en la sociedad en general. Eh, teóricamente debería ser un ámbito, una institución un poco más eh, favorecida o privilegiada en este sentido. Pero me temo, no tenemos datos, pero me temo que bueno, quizás le un poco más que, que en el contexto de la sociedad en general, quizá un poco más. Dep Dependería de colectivos también. Sí, con mis compañeros y compañeros y amigos de, de, de la casa sí, sí hablo de, de lecturas, nos recomendamos, discutimos, algunos autores los compartimos gusto por ellos, otros no. Y sí. Pues sí, mira, eh, además lo estoy, lo estoy acabando de Rafael Chirves, eh, me recomendó una compañera, una vice-rectora, Teresa Susinos, eh, me parece que es en la orilla, en la orilla y, y lo estoy acabando. Lo intentamos, yo creo que lo intentamos. Se intenta desde la propia biblioteca, desde la biblioteca de la Universidad de Cantabria, con las colecciones que se tienen, las extrabook eh, Se intenta también desde el vice con el club de, de, la aula de, en el aula de letras, eh, con el club de lectura y escritura, escritura y oralidad. Ayer, precisamente, tuvimos aquí a Luis Sepúlveda, que fue una delicia en la conferencia, charla, cuenta cuentos. No sé lo que hizo, pero salimos todos. Eh, encantados de la vida y había 50 o 60 personas, eso es, un, es una pena, a mí me dio pena. Vamos, el acto bueno, cumplió expectativas pero es que tenía que haber ha habido 200 300 por lo menos. Hombre, a estas alturas ya una tiene pues, eh, autores mm, favoritos si buscas la última novela de eh, un autor o algo que te hayan recomendado, gente de la que bueno, que, te, que te merezca confianza, eh, básicamente no, por una portada desde luego no, compro un libro, por un tema puede que sí, me leo las contraportadas, eh, pero normalmente, normalmente voy más bien a ti o hecho. Pues si te digo la verdad, no, no las he, o sea, sí las conozco, pero no las, no las he usado, no las he usado porque ya simplemente... En, casa en cola pues tengo en, en espera tengo que donar al revés, yo creo que lo que voy a hacer es eh, bueno, pues deshacerme de algunos debería hacerlo ¿no? eh, títulos, obras, porque no me cabe ni en casa yo en papel, eh, vamos a ver, fíjate, solo he medio leído, que le tengo empezado en el, en el iPad eh, bueno, claro, en un viaje, tengo, tengo descargado un libro eh, un, Planeta, me parece, no, no recuerdo ni el título, eh, pero no, eh, leo en papel normalmente. Sin embargo, ebooks sí he regalado a amigos o a amigas, pero todavía no, no he dado el paso. Por hábito, porque me gusta el papel, me gusta cómo huele, eh, me resulta, supongo que por hábito, todo, bueno, pues eh, es cuestión de acostumbrarse. Y, tengo amigos y amigas encantados con su e-book.